El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Parrillas denuncia la presencia de invasiones alrededor de la cuenca hídrica de la Ciénaga San Silvestre que afectaría este ecosistema. Estamos hace muchos años con este tema de la protección de la ronda hídrica donde verdaderamente pues ya nos, nos sentimos un poco preocupados con el tema del agua de Barranca Bermeja que es lo más importante. En su momento pues llevamos un proceso con la Procuraduría donde en cabeza del señor Jairo Dueñas Llevamos un proceso de la protección de la Ciénaga de San Silvestre. Ante este hecho, el líder comunal pide la presencia de las autoridades para que solucionen esta problemática. Eh, hablábamos los temas de protección de la ronda hídrica, donde verdaderamente pues, se ha venido <coughs> haciendo invasiones eh, cerca de la ciénega, mejor dicho, encima de la ciénega eh, y no pasa nada. En, en su momento también venimos denunciando lo del los lodos de aguas de barranca y otros temas, que salieron en, en su momento cuando teníamos las reuniones con todas las entidades, donde denunciamos con la Procuraduría todas las entidades en cabeza, empezando por la CAS, que es la, supuestamente la autoridad autónoma o la mayor en, en, en lo de temas ambientales, y al día de hoy, verdaderamente, no ha pasado nada, antes, al contrario. Eh, siguen construyendo, siguen construyendo encima de la ronda hídrica. Quienes están inconformes con esta situación han trabajado en actividades de conservación de la ciénaga San Silvestre, por eso esperan la intervención de las autoridades.